que ustedes ocultaban la prueba del que daba positivo de coronavirus, ahora hay un reguero de empleados de todas las instituciones que han dado positivo y para que esto se descubriera de manera desgraciada sale el doctor Morissetti positivo que está en el hospital Ramón de Lara que es el director provincial, sale el doctor Garabó que me informó que estaba positivo eh, también con el COVID-19, sale el director del hospital San Vicente de Paula el doctor Ureña positivo y ahora un reguero de comunicador y periodista que porque no sabía que iban a entrevistar con personas positivas, no tomaron la debida protección porque no establecieron los protocolos, debieron sincerizar los datos. ¿Cómo iban a decirle al país, por ejemplo, que aquí en San Francisco de Macorís la cosa estaba bien? Cuando daban cifra de cinco muertos y hoy ya se publica que van por 12. Y con la persona que me llamaron a mí, yo anoche no dormí, yo me acosté a las 6 de la mañana, iba a dormir 20 minutos y decidí seguir directo porque la gente me llamó. La noche entera, porque creen que yo tengo alguna influencia con la autoridad y le digo la verdad, estoy a punto de estallar con el extremo, estoy poniendo loco. Llegó un momento que yo casi me estaba asfixiando y yo le dije al hermano mío, cuidado si me va a dar un ataque por la impotencia que no me dejaba de ver la gente gritando. Hoy me llamó, le voy a poner el audio y yo le di el número de las autoridades y las autoridades no le cogen los números. Cuando llaman a 911, no van y cuando van no le ponen la mano para que se muera, como el video que yo publiqué del muchacho. Que fue 911, lo dejaron y ellos se fueron en el motor a riesgo de contagiarse. Fueron al siglo XXI, lo recibió. Fueron al materno infantil, no lo recibió. Fueron al hospital, no recibieron y están en la casa otra vez. Por suerte, el siglo XXI hoy informa que el Estado, a través de salud pública, lo está interviniendo, lo está limpiando y lo está poniendo en condiciones para que ellos comiencen a asumir y a recibir y a hacer las pruebas del COVID-19. Que el Estado tiene que darla gratuita. Porque no es como Danilo dijo, que lo que están en edad y en riesgo los viejos que pasan de 60 años y los adolescentes. Aquí está todo el mundo. Por eso hoy los guardias tuvieron que meterse en la salida de la ciudad, en la en, en agua, en todas las odiendas de, la, de la ciudad, Santo Domingo, Tenares, para que nadie entre ni sale por la situación grave que tenemos, por el mal manejo y la estupidez de las autoridades. Un pueblo solo, abandonado. Si ese muchacho no publica ese video no se lo buscan y se lo llevan para el proyecto Aguayo, que está con su familia, cuidado por guardia y médico. Pero si los guardias y los médicos están ahí, tienen que llevarle comida, lo van a dejar morir. Este es el momento para estar agachado. Ya está, me informaron, no sé si es verdad, es informar la vía. Si alguien puede llamarme y decírmelo, que ya está el alcalde, dio positivo, porque estaba cerca. Ya la que la alcaldesa, la vicealcaldesa electa, ya dio positivo y su esposo también. Eso quiere decir que yo trabajo en el centro médico Doctor o Valle, que al centro médico Doctor o Valle hay que intervenirlo. Si esa prueba hubiesen llegado rápido y el Estado actúa rápido, no se lleve el diablo a esta gente y no estuviera este pueblo alarmado. ¿Y tú sabes por qué es lo que nos está matando? Nos está matando la angustia de no saber quién está o no positivo. Eso tiene que regularizarse ya. Y no es que yo estoy alarmando, es que yo estoy llamando a la realidad, porque si se hubiese llevado de mí, no estuviera tanta gente infectada. Pero para la desgracia de ellos, sale el obispo nuestro positivo, sale el gobernador positivo y le ha caído a los ricos también, porque si hubiese sido los pobres, se siguen muriendo y nos lleva a Satanás. Yo escuché a un pendejo de la Z ahí cuando llamó a una periodista, una colega, desesperada y asustada diciendo que aquí van más de 12 muertos. Y está publicado ahí en informe 56. Porque esto no es momento tampoco para exclusividad. Este es momento para solidarizarnos todos y dejar la cuestión de la exclusividad y dejar todo eso. Este es un momento para unirnos y formar todo una sola red, una sola cadena, como lo propuso el Consejo de Desarrollo, como lo propuso Julio Vargas. que Es el momento de cuarentena. Este fin de semana, aquí en San Francisco de Macorís, tiene que haber cuarentena total. Hasta que se arregle, pero llevando de la comida a la gente, pero atendiéndolo, eh, atendiendo el llamado 91 para hacer las pruebas. Ustedes saben por qué hay pánico, porque ustedes no han sabido manejarse y por eso ha colapsado el 911 y el sistema de salud porque no hay pruebas suficientes. Y San Francisco de Macorís está en estado de emergencia y el estrés. Si usted le agrega a eso, puede hacer que mucha gente más se muera. Ahora comienzo a pasar la llamadita. Me pueden llamar ahora, me disculpa que no estaba recibiendo llamada porque quería hacer este comentario. Porque me está matando de angustia. Le voy a poner ahora el audio de una señora que me llama desesperada. Que me dijo que no le cogen las autoridades la llamada. Escuchen esta llamada, este audio que me envió esta señora. Y lo único que pude hacer fue llamar al 91. darle la. El número de una autoridad y esa autoridad en el día entero no se lo ha cogido el teléfono. No, no, no están infectados, sino que las personas que tuvieron contacto, porque miren, debieron establecer un círculo. Toda la gente que estaba en la fiesta consiguió, toda la gente que estaba con lo que han dado positivo. Toda esa gente han que ponerla aislada en cuarentena para que no se propagara esto y las empresas donde han salido empleados positivos, a esa gente que dio positivo, a todo el que tuvo contacto con ellos, hay que aislarlo y hacerle la prueba esa es la única manera de, de nosotros evitar que nos jodamos todos, yo no sé si ustedes me entienden y no le están haciendo aquí, le están haciendo de manera selectiva, si yo no publico ese video de esa familia de Erián y Peña, que están ahora en Aguayo se mueren todos ahí Ah, que ya todos los medios nacionales lo cogieron de este humilde periodista y abogado que en su casa está poniéndose loco por lo que pasa con el pueblo, porque nosotros estamos bien, bien hasta ahora, porque estamos sanos, y de seguirle dando gracias a Dios, porque ahora una persona que tiene COVID-19 está peor que un leproso, está peor que un sidoso, está rechazado por la sociedad y por el personal de salud, porque el personal de salud tampoco está claro con esto, entonces tiene que poner un personal especializado epidemiólogos, médicos responsables debidamente protegidos, para que vayan a intervenir, a la señora esta de Villarriba, la fueron a buscar, la guardia, porque ella recorrió el barrio completo y a todo el mundo y saludó a todos los familiares, porque los familiares, ella decía que no estaba positiva y allá en el siglo XXI tenían la, la, la respuesta que estaba positiva, ¿me entienden? sí, sí estaba positiva, esa es la desgracia de esto darle resultado a tiempo para tomar la medida a tiempo ahora estamos sobre la marcha llevándonos aquí el diablo eso es lo que pasa, escuchen ustedes lo que me escribe lo que me, el, la nota de voz que me envía esta señora vamos a tratar de, de poner lo que se escuche